La justicia le da 48 horas para volver de Bruselas y él, él guarda silencio, tanto él como el que fuera su gobierno citados en la audiencia nacional. ¿Se considera un gobierno en el exilio? Citación que reciben el expresidente y algunos ex consejeros en Bruselas. Ay, perdona, perdona. A los que nuestras cámaras captan arrastrando maletas. No eludimos nada. Joaquín Forn, Dolors Basa o Yuich ya preparan su marcha. ...de la capital comunitaria. En Madrid les espera la jueza Carmen Lamela... Adiós. ...que tendrá que decidir si les impone medidas cautelares. Prácticamente lo anticipa ya. Dice en el auto que existen factores para determinar la necesidad... ...de adoptar medidas cautelares de carácter real. También lo adelantó el fiscal Maza. Atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados. Por lo que no es descartable que se puedan decretar medidas restrictivas... ...que llegan hasta la prisión provisional. De momento la jueza ya les impone una fianza solidaria diaria de 6,2 millones de euros... ...que tendrán que hacer efectiva en tres días... ...será un final de la semana muy intenso en lo judicial... ...porque a escasos 50 metros en el Tribunal Supremo... ...tendrán que declarar esos mismos días... ...Karma Furcadel y el resto de los miembros de la mesa... ...sobre ellos también cae la posibilidad... Sí. ...de decretar sí. prisión provisional. sí, sí, sí. sí.